hola cómo va mis queridas y mis queridos amigos esta mañana hice dos vídeos básicamente porque hoy lunes hoy lunes 17 de abril del 2023 la plataforma de Kuwait me dijo que superé ciertas visualizaciones pero eso se lo debo sobre todo gracias a todas y todos ustedes porque si no yo no habría alcanzado esa meta entonces les debo les debo a ustedes de, de seguirme así en tantos y así tanto cierto es inútil que le diga que me gustaría <risos> chegar...